Seamos el... ¡Dios! ¡Oh, Kevin, Dios, está como está como haciendo un cubo entre nosotros, entre los jugadores. ¡Dios! ¡No! ¿Dónde está, acá está, acá está, acá está ahí? Acá estoy, acá estoy, acá estoy, Dios mío. Espera, espera, espera. Hombre soy en la cinemática. Voy a llorar. Voy ¡Dios! ¡Vamos! Está aquí, está aquí detrás, es arriba tuyo? Deante tuyo. Vamos, el cubo, el cubo de Snufy, a ver, por favor, vamos a ver el último cubo, por favor, última vez. Ah, vamos al cubo, vamos al cubo, vamos al cubo. Vamos a Ay, por si acaso, si estás subiendo el video, te deja el link de mi canal en la descripción. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ay! Me votó Están votando a todos. Sí, sí, sí, sí, No, eres tú, ¿verdad? Este, este eres tú. Mira, voy a hacer Rick sí. Dance. Y yo también hago el Rick Dance. Dale. Epa, sí, si sí eres tú, si sí eres tú. Mantengámonos juntos. Aquí más sí, mira. Si soy yo, porque tengo la mochila de John John. Ah, dale, si soy yo es porque tengo esta vaina, ¿ok? O sea, detrás. Mantengámonos juntos el rato, gente, listo. Estamos en el evento, ¿cuándo falta a por el... El... No, la Iron Jones, pero me quedaré con esta por el momento Sí, sí, sí, sí Igual ya no, no, ya no lo... No, si quedamos lo... una un busqueo negro, sacamos el código por Nami Porque si me pasa lo mismo que el fin Hay que hacer lo mismo porque nunca descubrí el easter egg Hasta dos días, dos días después del evento Pues sí, bueno, voy a hacer el mejor baile del mundo ese es un baile chido! <risa> este es un baile chido lo típico siempre sí, pues, usan este tipo de memes con este baile. si sí, verdad, a ver, dale, dale, otra vez a la 1, a la 2 y a la no, espera, 3 espera, espera, espera, otra vez, otra vez que, que se me bugueo es que creo oh. que tenemos tiempo diferente en nuestro país ya 1, 2, 3 que queda igualmente Igual, okay. bueno gente, vamos a esperar a que inicie lo, lo que es el evento estamos ya aquí preparados literalmente Ah, claro, ya sé, por qué, ya sé por qué el cubo que hizo eso para, O sea, para delimitarnos, para que no nos saliéramos del mapa Bueno, tengo... no alcancé la meta de conseguir esto de llegar hasta nivel 50, pero... Ojalá regale más para buena temporada <risa> Sí, van a, supuestamente van a agregar un estilo, pero creo que... ¿Tú ya tienes el estilo que regalaron hace rato? Soy yo voy a estar con fuerza, Saint, de la doctora Long. Sí, sí, sí, es que esto, supuestamente esto va a tener mucha cosa en, este, en esta cosa porque en, según lo que filtraron, en la siguiente temporada una de las skins va a ser de, de un agente de la OI. ¿De la OI, imagina? Sí, sí, sí, no, no, no, no, no. Ya, lo, ya lo vi. Literalmente hay una skin con uno de los agentes de la OI. Sí, ya veo, me parece que es gran pero el punto es que... Cuando estuve viendo los trailers analizándolos bien, el tanto se encontró en Ciudad Gótica. Parecía como si estuvieran otro capítulo, puede ser que el Ciudad Gótica vuelva en este capítulo, lo que veremos ahora. Pues sí, ¿no? Porque sería, sería genial volver a verlo ya que nunca había un Ciudad Gótica. Pues, solo Todavía vi un vistazo de la temporada aquí antes de que todo el mundo se la mierda. Ah, pues sí. A ver, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estás tú? Creo que te metí, perdí. Aquí. Aquí ya cabía el contador de frente. Sí, es, o aquí estoy. ¿Te ves no te viste? Sí, sí, sí. Te vi fue por lo de atrás, que me acordé de lo que... Ah, no, este no eres tú. Y mira... Sí, sí... Sí, es? marcar el cubo de flor. Ahora parece... Ahora entre otro equipo este cubo... ¿ves? A ver, a Rick Dance, a Rick Dance. Rick Dance. Ah, sí, sí, sos, sí, sos, sí sos. A ver si te queda yo. Pero mira no tengo el, el efecto de la espada. Sí. Aunque si no la tenga. Guatapa. Deja ¿eh? sacarla. Ya listo ¿What? Rallos aún lo tengo Vete <risa> bueno, te va a hacer también, se, se buggeó Creo que no tiene otro pico Creo que se buggeó Mírate Oh, la buena, se le esa espada Y la tengo todavía en la mano No, yo no No, no la tiene, parece que es posible que tenía ese pico o la espada Pero va para No, mira, mira, mira cómo me quedó, mira, mira mira mírame Re épico ¿Mira? lo que tengo, re épico lo que tengo en la mano Está chido, está chido, qué pro. ¿Qué pro? Bueno, bueno, pero ahora... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos... Bueno, ok, te voy a, voy a, te voy a parar aquí hasta que queden digamos un, un minuto para que inicie ya oficialmente el evento. Así que, ¿cuánto falta? Todos estos parecen materiales de la temporada 3. ¿Dónde, dónde? Ahí sí. Todos estos materiales que estamos acá, pues parece que después dejó algo acá. Todas las máquinas que tenemos acá las hemos tenido siempre. Sí, Esta pues, parece sí. la máquina que creó... No me acuerdo quién fue pero parecía... La que está de la bóveda de mi de, de, de abúsculo, de, de, de su hijo parece. No sí, así. sí, sí. Todo esto lo sacamos de la de cuando estábamos con la telecubada, todas lo al, al lado. Mientras que todos los demás de los carteles lo... Creo que lo hicimos todo, lo de Fortnite. Porque ahí apoyamos pues, al cubo de flor que hicimos, pues, porque la otra lo, lo hizo para el pues, arco y el lo revivimos. Claro, claro, claro. Pero bueno. Gente, volviendo a lo que decía, vamos a parar aquí por, por momentáneamente y nada más que decir, ¿Ya, ya continuamos. Sí, eres tú. Sí. Hasta vimos mochila y John John. ¿No lo veo? Ah, sí, sí es. Listo, pero sigue, pero sabes que Puedes sigue llegando Pero sabes que sigue llegando la gente, ¿no? Pónete cómodo por mientras. Ah, se ver? puede picar. Ah, se pueden picar materiales también, guapa ¿En apa? serio? Sí, hay algunos que se pueden picar. Como las piedras. Mira esas piedras se pueden picar. ¿Esas? ¿No puedo picar materiales? No, no todos, solamente alguna parte. Mira, o sea, hay un con que está haciendo un puente y se va a poner a hacer... ¡Es tonto! Pero ¿por qué rompen el puente? ¿Es que lo quieren matar a uno qué? Parece... <risa> ¡Mira esto! ¿Cómo la gente hace eso con las balas? Un minuto. Listo, aún falta... aún falta rato. Pero el problema es que debería Oye, haber algo aquí Oye, para es es que nos cure o sea, la o sea, vida, no solamente el, el escudo. Faltan ¿Só? ¿Só? ¿Sí ¿Sí 6 minutos. ya ¿Dónde está el güey que no puedo decirme cómo si no se va a hacer al lado mío? Porque siente raro que gente del mundo. Estoy en el escudo, en el, en el cubo. ¿Construye una escalera? Soy el que está arriba, soy el que está en la escalera. Ah, ah, ah creo que ya te vi. Aquí, aquí, acá, acá, acá está, está, está tuyo. Ah, ah, oh, me disparando, me disparando, me disparando, me disparando, me disparando, No, tranquilo, tranquilo, no te pueden hacer daño. Mira, mira, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Hazte bien, hazte bien, quédate bien. Mira, te voy a disparar. No te puedo hacer daño. Te disparo, te disparo en la cabeza. Ya, vamos a, la, a poner las cómodas rápidamente. Sí, sí, sí, los últimos minutos. Es lo mejor que nos pongamos por acá una de, de estas torres. Máximo si no se escucha la música épica. Uh -huh. Ya, pongamos una de estas torres. Sígueme Dios, que se me trae el fornet No te puedo, no puedo hacerlo sin ti, wey Si digo que no soy nada sin ti, ya se sería... ley. <risa> no, no, fuck? Ah, mira, pues. ¡Dejen de destruir las cosas! Eh, wey ¡Déjale destruir, wey! ¡No! Ah, dale, Se cayó <risa> uno, uno. ¿Se los materiales? Ya, ponete cómodo Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos a Hagámonos, no Mira, yo me hago en esta Ah, estás Subir. ocupado No, estás ocupado Ya, estoy yo ahí, yo soy el que está ahí Ya, como estoy sentado, yo voy a ponerme cómodo Quedan tres minutos Ay... Oh. Ok, por, por el momento aún oh, no hay nada ¿Por qué casi que se me cae el mando? aquí en una mesita? Ay, casi, casi se va y casi ¿Se va el internet o se va el internet? No sé De un, de un momento a otro no hablaste No, si no hablé bueno, bueno, por el momento no hay nada Porque ya matamos a todos los monstruos Creo que aún siguen llegando no puedo ver nada de lo que hace la reina del cubo. Pues puede ser que sea la reina del cubo la que me estás poniendo todas dos vainas. No, sino la que está ahí arriba, por la de la piña, de... Por eso, es la reina del cubo normal. No puedo abrir el mapa. No, no deja. No puedo abrir el mapa. Yo tampoco... Sola porque placentero. no puedo abrir el mapa? Ah, estamos a hablar por qué placentero? Tampoco puedo abrirlo cuando estemos aquí te ¿Dónde estás? ¿Che? ¿Dónde estáis? Eh, estoy detrás tuyo, creo. Eh, estoy detrás tuyo, creo. Ah, no. Uh, ahí te vi. Que te, vi, que te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Mochila yo John, mira. Sí, ahí estás. Ese eres tú. Sí, para no ser el dictad. Ya. Queda casi un minuto. ¡Un minuto! esto gente Último baile Último baile, último último baile. baile. Que dure hasta el tiempo que le dure ya al mismo tiempo ya para para, para para para dale uno uno dos, dos, dos ya dos tres no, no la música, pero igual. dale otra vez otra vez otra vez ah, pero para para para, para. ahí sigo, ya uno, Listo. uno dos. dos tres nah no, a ver, no ya pasa no nada No pero ya, pongámonos cómodos, pongámonos cómodos Ya que vamos cómodos, que vamos cómodos Aquí, no, aquí no, vente, ¿sí? te me hago testamento? aquí Ve lo que te dije, sigue llegando Ya no importa si siguen llegando más monstruos, Porque mira cuánto queda Apresúrate en ver el tiempo Ah, sí, cierto, sí, cierto, mira Dale pues Ahí queda tranquilo sí, sí, Matémoslo ya, ya me recuerda a ese, ese modo de juego Que dije de la barranda Que no sé cuánto tiempo a mí viejo con tanta vida para este garra de este de, de, de, de, de, de tu, bobería, ¿cómo Santa Claus? A quitar tu bueno ahora sí ¿Qué? 50 50 50 50 Cicu... 50 segundos, 50 segundos, 50 50 50 50 50 50 tengo miedo, tengo miedo de lo que pase. Ojalá no sea, ojalá no mu no nos muestre una pantalla de Ricky Roleo. <risa> ya me imagino. Ya me ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas qué mira, es, ¿sí ¿Es ¿Es que un momento después de ver que a YouTube no? Muestre una pantalla al Donald Musk y le muestre de lo que viene para la temporada y Listo, 20-20. Es como el baile. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a gente. 2 10. Ve, ve, ve, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Uno. Oh. Uh, ¡Venga, venga, venga! No, por favor, señor, señor, señor, por favor, que no se me grace el juego, que no se me. Escuche la sirena como del visitante. Sí, sí, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira el cielo. Mira, mira el, el cielo. Me ríe, ¿cómo? cómo está riéndose. ¡Dios! la reina del cubo, ¿Qué risa no es cierto, no es un rayo solo oh. como metió del hogar en de dios, el cubo que pasa con el cubo azul, todo bien Me, con el cubo el azul. azul mira el cielo, mira el cielo, finalmente se oscuro. dios pero... oh. qué qué qué de... dios pero no construye suya la pasa dios ay dios, las cuatro acciones se rompieron está tratando de romper el escudo Está rompiendo, ya se, ya se está rompiendo ¿Lo rompió, lo rompió No, parece el de, el de España de gohan, No, se, se murió uno, Pikachu se murió La última Dios. arreglada está cerca ¿Qué tal? Dios. Dios. La... Dios, es un portal No, no, no Por eso la pantalla Muchas naves. Por eso la pantalla de carga Por eso la pantalla ¿Qué es de carga que es el que fin? Di... Por eso ¿Qué es la es el fin? Por... por eso <ríe> la Por eso la pantalla. Amigo, por eso la pantalla no de carga que... ¿Dónde estás? Que... ¿Aquí, qué, acá? Por eso la pantalla de carga que dieron... ¡Despérale a las naves! ¡Despérale a las naves! ¿Se les puede dar? No, a las naves! Ah, sí, sí, sí, sí, se les puede dar. ¿Te ¿Hace cuánto que no les disparó una nave? Yo no sé, la temporada pasada, hace como dos meses. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¡Despérale, disparale! ¡Despérale, miren, Exacto, dónde, ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. No me puedo mover? No, me puedo mover. no he visto el salvaje. ¡Dios! ¡Ay, por Dios! Son un chorro Son demasiadas naves mm. son demasiadas, son demasiadas. Este de verdad es el fin. No estamos preparados para esto. Necesitamos un milagro de verdad. ¿Se muere uno? ¿Se muere? ¿Se muere? F. ¿Están muriéndose todos? No, no dañaron, el escudo. escudo. Escudo lo dañaron, F. El escudo. Ya, f Protégate, protégate. Rápido. ¿Dónde estás? Ya acá, acá, acá, acá, es aquí adentro. Aquí, aquí, aquí. Ya casta, ya casta, ya ahí. Ve para arriba, ve para arriba, yo voy a, voy a tratar de dispararle. No, no rompan la construcción. Es que rompen, son tontos. No sé. Mi prot... Mi pro. Quieren destruir toda la realidad y mira cómo está todo el cielo, están como rompiendo sí, es los juegos Es que claro, es que esto es como lo... Es, no me acuerdo cuál fue el final del capítulo 1, pero esto es como los que están mostrando como ya, se va a acabar todo, ya. ya, se va a acabar todo, ya. Sí, ya están ver, ya. No, mira, hay centinelas. Hay centinelas hay centinelas debajo hasta, el Angel, hasta la copia de sangre eh, son centinelas quieren ir por el cubo tenemos que matar a los zombies, ya están equivocado espera no tendremos que destruir esas cosas que parecen de oro no mataron te mataron punto débil punto débil punto débil ah esta se sí quita vida no me llevan no, no, no el arma el arma llaman, no. nos quitaron los armas no, ¿ahora qué? Dios Escala. No hay escape de la última realidad No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> What the fuck? No. Sí, Dios, Dios, Dios, corre, corre, corre, corre. Se mata a la gente, se matan a la gente, se matan a la gente, pero bueno, pero bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El cubo. el. cubo, el cubo, el cubo, el cubo. El cubo, ¿Qué está? No? No. No, el cubo. Se lo llevan Se lo llevan, No, el cubo. Se lo llevo. No. Dios. No, no, no, no, no. no te voy dado porque te hay que ir por tantos meses. Imposible, no. no. No. No, el cubo, ¿qué? Ese cubo. No. Ese... ¿Cuál era ese cubo? ¿Es Kevin, ¿no? No creo. Oh, es la épica. Épica. Ok, vayan a la nave de escape. Okay, vayan ¿Qué a la es eso? ¡La a John? ¿Doctor Sloan? Sloan oh, no, John, John. ¡Ah! Sí lo lograron capturar. ¿Sabes a para pelear otro día? No, esta vez, hazlo. hazlo. No. No. John Jones. no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo... no, no, no, no, no, Ok, ¿Ahora aquí. qué? ¿Qué quiere hacer con John? Yo es él. La fundación. Oh, qué guapo. Vamos. Bien, bien, bien. Dijen a John. Casi. Oh, la roca, la roca. No puede ser. Es que, ay, de una yo le la cara que y... aquí, Hay que a, a la roca, es, es increíble que sea la roca Sí, literalmente eres sí, la bendita roca Tenía razón, tenía razón Sí, sí, sí, o sea, yo no creí que fuera la roca ¿Verdad? Yo tampoco, pero wow, sí, sí tenía el mismo de modelo de hacer qué? De al, otro lado. ¿Qué? ¿Al otro lado de qué? Dios No <risa> no, ni Ahora que intenta hacer Intenta no ¿Eh? ser como una grieta. Ah, intenta como sacarnos de esta realidad Que la descubra, dice eh, El botón rojo siempre es lo más confiable segunda fase son los visitantes están con vida esa es la entrada tú sabías por eso dije hace rato que eso iba a ser importante su, último, su, último, su última misión siempre fue la entrada y nunca lo sufrimos siempre fue la entrada y esto es la esquina el visitante que conocimos en la escuela te ¡Guau! Qué guapo no no no no nosotros, so, soy, nosotros somos, no. No, no no no es aquí el lado nosotros so... tenemos que seguir al científico no corre corre corre corre corre corre No, estoy corriendo, boludo. El mundo se queda en corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre No, corre corre corre corre corre corre corre buen corre <risa> sí, sí corre ¿Qué intenta hacer? De acuerdo, en marcha. ¡Yo! Ya estamos jugando al impostor de nuevo ¡Mira! <risa> ¡Es el mismo mapa! ¡Oh! Sí, sí, sí, sí, el mapa del impostor ¡El autobús de batalla! ¡No! ¡No! ¡El auto. Está, ¡Ya sé que está haciendo, está retando como el mundo de este lado! ¡Yo! ¡Lo movió! ¡Watafá! Pero este... mal, está, está mamadísimo! Todos los visitantes están mamadísimos estos ah. que ya conocimos que viajó en el tiempo Uh, ¿Dónde? ¡Jones! ¡Check! ¡Es Jones! ¡Chic, es Jones! ¡Dios! Es Jones. No sé no sé cómo se me está petando. No sé cómo no se me está pe petando la PC. Ya, cuida, cuida, cuida, cuida. ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Uy! Oh, ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo, todo bien. Ya, cuida, cuida, cuida, cuida. ¿Y? están disparando, están disparando. Ah, Tranquila. La fundación o la roca, mejor dicho. Ah, pero es tonto. Ay, por qué? En serio, John. Bueno, me recuerdan. Sí, sí, sí, sí, sí. Resistirá. No, de copia, no. ¿Qué romperla. El refugio. Dios. Se apagó la patada, ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Las, las se sí, sí, sí! ¡No! ¡Creo que te perdí! No, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Quiero acabar este asunto después, después, después, tranquilo, tranquilo Realmente estamos al lado, así que... ¿A dónde está ahí? tenemos en el agua, ¿Se vemos en el agua? Me ¡No! Frente. La... ¡No! ¡No puede ser! No. ¡Rotó la isla completa! No, ya le dio No te veo, te perdí Dios Hay un rayo láser Este no puede ser, de verdad es el fin Por eso decían lo del fin Y va encima suena el Titanic ¡Tú oh, a casa la, la reina no lo... Vamos oh, oh. Se clipearon la nueva isla. No, pero la isla se volteó. Por eso, por eso, la nueva isla. Como se está volteando. Por eso aparecía en el tráiler que se iba a voltear la isla. Por eso estaban haciendo las cosas debajo. O sea, que se viera de cabeza. Esta es la nueva isla. Bien. Entonces, este será nuestro nuevo lugar para vivir. Nah, ¡No, no se está pendejo, boludo. Literal. What the fuck! Dios está re Yo, bueno. París a la del Cobo. Esto es impresionante. Pero para mí la isla es un poco más pequeña, pero podremos reconstruirla como la antigua isla. Dale, dale, dale. dale, dale, dale. Bueno, perdimos la. No, perdimos es una vez una mi. vez, pero. Suena mi. No. ¿Por qué fue pues el plan de Midas, güey? ¡Dios! ¡Qué guapo! Está increíble. Oh, ya recuerda el plan de Midas. Sí, sí, sí, sí, sí. Dios. Oh. Aquí acaba. No, hay otra escena. No cena? es la final? final. ¿O soy yo? No no no, no, no, no, no, no. Estamos en medio del lago. Estamos en medio del lago. No puede hacer nada. No, no, no, no, no podemos hacer nada, tranquilo, no, no, no, tranquilo. No puedo hacer nada, tranquilo. Es como una mini cena. Es como una mini En esta escena sí no se pueden hacer nada. Creo que sería casi la misma que el agujero negro y si no, tenemos que crear una terminar. Voy sí. a ver a los, a, los, a los youtubers si le pasa lo mismo. Dale. Vale. Voy, voy a ver si. Bueno, yo voy a, jorge 15, a ver. a jorge está haciendo quién? sabe qué le pasó ahora. Y como se ve en su cara, también está chetado. ¿Y puede salir del juego? Sí. A mí ya no me deja hacer nada. Ya no hacer nada. está pa? Ah, sí, es lo, lo, no lo que dije, lo que dije, lo que dije No me puedo salir No, Juan, Juan ya se salió, Juan ya se salió Sí, literalmente ya, ya no hay nada que hacer Eh, Eh, intenta salirte del juego, ¿eh? Ok, gente, obviamente pues si se sale el juego pues ya no me... Creo que él sí me puede escuchar, porque yo no le puedo escuchar a él Ah, ya, ya, ya, ya me puede escuchar Siguiente pagada, capítulo 3 También se quedó en el mismo lugar los... Sí Sí, bueno, pasa? ahora sí Gente, este ahora fue el final atrás. Del capítulo de Fortnite, del capítulo 2 Ha estado supremamente épicas Todas las cinemáticas Gracias por quedarte hasta, hasta el final de este video Y bueno gente, sin nada más que decir Si llega a pasar algo, se los estaré informando por el Discord O por un nuevo video Y sin nada más que decir, yo me les despido Chau chau, hasta luego Vicente Adiós Yours